Ciudad más limpia, Casimiro Martínez a la sindicatura en el 2016. 16. Casimiro, lo que quiere la gente. Casimiro, lo que quiere la gente. Casimiro, lo que quiere la gente. Casimiro, lo que quiere la gente. Casimiro, casi la sindicatura es lo mejor. Por eso la romana lo quiere de corazón. Por eso la romana lo quiere de corazón. Por eso la romana lo quiere de corazón. Nuestro futuro síndico del 2016. Él va a ser cera y con Recoger la basura ayudando a los niños y los envejecientes. De eso no hay duda. Casimiro, Casimiro, Casimiro, Casimiro. Casimiro, lo que quiere la gente. Casimiro, lo que quiere la gente. Limpia, Casimiro Martínez A la sindicatura en el 2016, 2016.